¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm! gustan. ¡Mmm! ¡Mmm! Bienvenidos una vez más aquí, a mi mundo, al mundo de Lily. Y hoy vamos a viajar al norte de Sudamérica vamos a ir a Colombia y a Venezuela vamos a hacer una típica receta que los venezolanos dicen que es venezolana los colombianos dicen que es colombiana vayas a saber de quién es esta receta pero lo cierto es que los dos lo comen por igual se tratan de las arepas y vamos a hacer arepas con harina venezolana y arepas con harina colombiana y vamos a comparar a ver cuál nos gusta más así que bueno quiero dedicar este video a Melanie mi prima venezolana que la adoro, la quiero mucho Melanie, va para vos este video y no lo sabes esperar más vamos a verlo vamos a empezar a preparar la masa de, hecha con la harina de maíz eh, venezolana con la harina pan Acá tenemos 200 gramos, una taza de la harina, le ponemos una cucharadita de sal, un unas, dos o unas dos cucharadas grandes de aceite vegetal y 750 centímetros cúbicos de, le de agua, pero la vamos poniendo de a poco el agua, porque esto depende cómo va tomando la humedad la harina. ¿Mm? Vamos viendo, vamos viendo. Agua tibia. Un poquito más porque tiene que quedar un poco más líquida que lo normal porque hay que dejarla descansar unos 10 minutos para que siga tomando el agua y quede en su punto justo. Las tapamos con un, un repasador limpio. Y la dejamos descansar 10 minutos. Ahora vamos a preparar la masa con la harina colombiana morix. O morix, no sé cómo se dice. Le pone también 200 gramos, estoy usando 200 gramos de la harina de maíz. Una cucharadita de sal, dos cucharaditas de aceite vegetal. La arepa colombiana lleva queso. Queso rallado, de cualquier tipo, puede ser mozzarella. Eh, yo le estoy poniendo parmesano, una, una tacita, unos 60 gramos de queso parmesano. Y le ponemos agua tibia y vamos viendo hasta que la harina queda con la humedad que nosotros deseamos. Serán unos 300 centímetros cúbicos de agua pero ustedes vayan viéndolo ¿eh? porque cada harina tiene su, su grado de absorción diferente, depende a donde la hagan eso lo tienen que ir viendo me encanta amasar comentenme, ¿a ustedes les gusta amasar? es terapéutico queda un poquito más húmeda. ¡Qué aroma que tiene esto! Mm. Listo, ¿ven? Ven que no queda muy, ni, ni muy seca ni tampoco muy líquida. Queda así. La dejamos reposar 10 minutos como la masa de la harina venezolana. Bueno, ya pasaron los 10 minutos y vamos a empezar a preparar las arepas venezolanas. El procedimiento es el siguiente. Agarramos un, una porción así que nos ocupe la, la palma de la mano, hacemos una bolita tipo que nos queda así, tipo un plato volador y empezamos a... nos mojamos un poco las manos porque si no se, se pega la masa Ahí está Y le vamos dando una perfecta forma redonda ¿Ven cómo queda? Divina, espectacular Pusimos a calentar nuestra sartén Le, le ponemos un poco de aceite o este aceite en aerosol Para que no se peguen en mínimo ponemos en mínimo porque si no se van a quemar y las vamos poniendo salen 5 yo prefiero taparla cuando se empiezan a cocinar porque se genera un calor interno como un hornito que hace que se cocinen bien las arepas por dentro. Después de cuatro minutos de estar cocinándolas, las damos vuelta. Miren qué bonitas, miren qué lindo dorado. Qué cosa más bonita, crocante. Por eso es importante ponerle el aceite a la sartén antes de ponerlas, porque si no se pegan y ese crocante queda queda en la sartén y las tapa. Recuerden, en mínimo. Y vamos a ver cómo van. Nuestras arepitas venezolanas perfectas. Ya pasaron tres minutos desde que las dimos vuelta. Miren qué lindas que están. Perfectas. Las ponemos, las apartamos y las tapamos para con un repasador. Para que con, se conserven calentitas. Nuestras arepas colombianas. Volvemos a poner un poquito de aceite. En este caso yo le pongo un arosol, pero puede ser aceite y después lo, lo, lo que sobra lo sacan con, una, con un papelito. Nos mojamos un poquito las manos. Porque esta harina, al no tener gluten, no es elástica y se te pega. ¿Eh? ¿Ven que fácil? La verdad es que son muy fáciles. En cantidad de arepas nos salieron la misma cantidad, ¿eh? 5. Con la misma cantidad de harina y tapamos al mínimo entre 3 y 4 minutos. Mi intención era mostrarles cómo se hace la reina de las arepas venezolanas, que eh, es la arepa, la reina pepiada se llama Arepa Reina Pepiada, que lleva pollo desmenuzado. Eh, palta eh, cibulet cortadito, chiquitito chiquitito y mayonesa el problema es que acá en la Argentina eh, en esta época del año estamos en octubre no se consigue una palta madura y la que conseguimos está, está verde así que no, no les voy a poder hacer esa versión en realidad para mí mejor porque a mí la palta no me gusta pero, pero iba a sacrificarme por ustedes amigos eh, mostrarles cómo es la típica eh, arepa venezolana. En, en cambio vamos a hacer el relleno igual, pero en vez de ponerle palta, le pusimos morrón, morrón asado. Como mmm, les enseñé en el video, en uno de mis videos anteriores, bueno esos mismos morrones asados eh, lo puse en el pollo con cibulete y mayonesa. No saben qué rico que es esto. Esta la vamos a hacer el relleno con las arepas. Eh, venezolanas y con las colombianas las vamos a hacer de jamón y queso bueno vamos a dar vuelta nuestras arepas colombianas que acuérdense que estas tienen queso qué bonitas están ¡Mmm! y qué aroma delicioso no les puedo explicar qué rico aroma Y no es una comida cara, ¿eh? Les cuento. Ahí está, miren qué bonito. Hermosas. El dorado es diferente porque tiene queso. La volvemos a tapar. Les quiero contar algo en cuanto al precio de estas harinas acá en la Argentina. La harina venezolana sale 330 pesos que en dólares eh, sería unos a 180 pesos el dólar, casi 2 dólares, casi 2 dólares. Y la harina colombiana está a 100 pesos menos, 230, que serían un dólar y medio por ahí. Eh, pero con un kilo de harina te salen un montón de arepas, no es una comida cara. Es una comida muy económica, de hecho los venezolanos y los colombianos la comen todos los días, como si fuera pan. Y, eh, y vale la pena hacerlas y probarlas porque es una comida típica de, de, del norte de América del Sur. Eh, casi todos los países del norte, Ecuador, Colombia, Venezuela, eh, las Islas del Caribe, todos comen esta, esta, esta receta, las arepas. Así que bueno. Inténtenlo amigos, vale la pena. Les voy a enseñar cómo se hace la arepa rellena. Se corta por la mitad, pero no hasta el final, o sea, no totalmente. ¿Ven? queda así y con una cuchara se le pone este relleno maravilloso delicioso así van queda muy bonita y vamos a sacar las arepas colombianas miren qué bonitas que están miren qué dorado es un poema esto es un poema miren qué cosa más linda miren súper tentadoras y, y este sabor realmente no tiene no tiene comparación es este sabor lo, lo tienen que hacer así, porque lo tienen que hacer porque no se puede comparar con nada. Vamos a rellenar nuestras arepas colombianas con jamón y queso. Las cortamos de la misma manera ¿eh? que las otras, por la mitad, pero no del todo. Ven, Les ponemos una feta de queso. una de jamón generosa y lo llevamos a la sartén a que se derrita acá ya tenemos otra preparándose y así con cada una bueno Llegó el momento más lindo del día o de esta receta que es probarla y digo lindo porque esto parece delicioso ¿no, Gu? Mm. ¿Por cuál empezamos? Por este ¿Por la Por venezolana? Vale, este. a ver Vamos a probarla Mmm Mmm es una, una comida fresca ideal para el verano y un sabor fresco, riquísimo muy muy buena no se parece a un sándwich es otra, otra cosa es, es un, parece, parece un sándwich de vista pero al probarlo no no es pan no es pan mm. quedó la verdad, la venezolana es muy rica, muy rica. ¿Probamos la colombiana? ¿Se acuerdan? La colombiana tiene queso en la masa. Mm. Es otra ¿eh? mm. mm. No tiene comparación. Son dos sabores diferentes. Mm. La textura de la masa es igual. Es muy parecida. Pero tiene el sabor del queso. Y es un. como un sándwich caliente. O sea este es más fresco es más para comer cuando hace mucho calor y esto la verdad que da para un desayuno una merienda pero de cajón mm. muy rico, muy rico con un café con leche oh. mm. como un tostado Con mm. mm. mm. esta... En esta receta yo diría que Colombia y Venezuela, un solo corazón, un solo corazón, espectacular, las dos, las dos, no sé de quién es la arepa originaria, si es de Colombia o de Venezuela, pero las dos recetas son muy ricas, económicas, fáciles y deliciosas. Así que, ¿qué recomendás vos? Cualquiera de las dos. Ninguna. Ninguna en especial. Yo creo que la venezolana, en este caso por el relleno, da más para tipo un almuerzo, una cena de verano. Y esta para desayuno, merienda, espectacular. Bueno, es todo por hoy. Nos fuimos al norte de Sudamérica, casi, casi el Caribe. Hoy lo llevé por esos rumbos. ...con el, el arte culinario americano, latinoamericano. Y vale la pena. Si les gustó esta receta y les gustó esta experiencia... regálennos un like. Y ya que están mirando el video, suscríbanse. Así eh, siguen viviendo las experiencias del de mundo de Lili. Gracias, gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme, por seguirme, por seguirnos... Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Los quiero.